Así como las personas piensan que pueden estar llevando una nutrición adecuada por algo que leyeron o vieron en redes sociales y después se dan cuenta que no, con el ejercicio pasa exactamente lo mismo y es más, incluso pasa cuando vas con entrenadores. Déjame contarte una anécdota de hace un par de semanas de una cliente que nos buscó para un plan nutricional y quería hacer ejercicio inicialmente. Yo le dije, bueno, nosotros te podemos mandar una guía y me dice, no, no, ya contraté a un entrenador personal. De ahí a las dos semanas que ya comenzó, me dice, ¿sabes qué? Ya no estoy haciendo ejercicio, el ejercicio no me favoreció para nada, estuve a doloría todo el día, realmente no me gustó. Y aparte la rodilla tenía una, una pequeña lesión que parece que se, que se eh, volvió a empeorar. Y bueno, le pregunté qué es lo que empezó a hacer, ¿no? Entonces el entrenador... Le hizo una rutina súper intensa para su nivel de, de expertise, para su nivel de experiencia, e incluso no tomó en cuenta el tema de la rodilla y la puso a hacer sentadillas con mucho peso para lo que ella podía hacer y obviamente no quería saber ya nada más del ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, le dije que el entrenador había tomado una mala decisión en hacer esto, que lo que tenía que hacer es comenzar con ejercicios de fortalecimiento muscular con bandas elásticas que ni siquiera tener que ir al gimnasio sino no son unas bandas elásticas que compras que por 15 o 20 dólares, son redondas y con eso vas haciendo ejercicios en tu tríceps, en tu bíceps, en las piernas y no pones impacto. Es más, se utilizan para rehabilitación, probablemente las has visto. Y por ejemplo, ese sería un excelente ejercicio para personas que no tienen mucha experiencia con el gimnasio y que ya pasan de los 40 años. Porque también de pronto si tienes menos de 40 años o, o por los 30 vas a poder hacer mayor intensidad, tu cuerpo va a poder aguantar mucho más. Aunque eso tampoco quiere decir que tienes que ir directamente a una rutina de gimnasio sumamente intensa porque ese es el mayor error que veo en las personas. Tienes que comenzar de acuerdo a tu nivel de experiencia, tienes que comenzar con poco para ir incrementando gradualmente. Porque incluso, Además, aunque, un... no te, incluso aunque no te, aunque no te eh, lesiones, lo que pasa es que si comienzas con mucho, no tienes hacia dónde incrementar y llegas a un tope de ganancias musculares. ¿Tú crees que es suficiente, por ejemplo, hacer ejercicios... ¿De repente solo con ligas? Solo con ligas al comienzo. Luego sí tienes que ir incrementando la resistencia. Pero lo bueno de las ligas es que, por ejemplo, tú compras un paquete de cinco y tienes ahí diferentes niveles de intensidad y de resistencia de acuerdo a los colores. Y eso te permite avanzar fácil unos cinco meses, seis meses. Y que es muy bueno porque a veces la gente entra al gimnasio sin saber realmente qué esperar, sin tener una guía, sin tener un plan y después se retiran. En cambio, cuando ya... Tienes una base, lo que lo has hecho un mes, dos meses, tres meses, idea ya te quieres ir al gimnasio y después ya tienes el hábito. No vas a gastar por gusto la plata en el gimnasio. Y eso es una recomendación que a mí me gusta hacer. Ahora, si la persona ya está en el gimnasio y todo, bueno, ahí se hace una rutina un poquito más avanzada. Yo prefiero también, y esto es algo muy que he podido notar yo con nuestra experiencia en pacientes y clientes, es que cuando quieres perder grasa corporal, es mucho mejor entrenar el cuerpo completo, no hacer tantos sets, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas y entrenas brazos un día, entrenas pectorales y, y tríceps, digamos, que es la, la combinación usual, ¿verdad? Digamos, haces cuatro o cinco ejercicios de pectorales, haces cuatro o cinco ejercicios de brazos y entre 10 a 12 repeticiones. Eso no está mal, pero si quieres perder grasa, si ese es el enfoque principal, yo diría, haz 1 a dos ejercicios, con una a dos sets para poder entrenar el cuerpo completo y así activas mucho más todos los músculos, lo que te deja un efecto que les dicen al efecto afterburn, como que sigues quemando calorías incluso después de que haces la rutina Adrián, de ejercicio. Adrián, ¿y cuáles cuál serían esos dos ejercicios súper completos que entrenarías el cuerpo completo? ¿Cómo serían um, esos, esos dos sets? Cuando puedes, lo que deberías hacer son ejercicios compuestos. ¿Cuáles son estos? Los ejercicios que activas más músculos o más grupos musculares. Para darte un ejemplo, cuando haces pectorales que te sientas en el, en el bench press, ¿verdad? Estás trabajando pectorales, sí. pero el pectoral, el, el pectoral mayor, pectoral menor, y también estás trabajando tríceps. Entonces tienes algunos músculos que se activan ahí. El, sí. hombro, no, el hombro no debería activarse. Si se está activando el hombro ahí, estás haciéndolo mal, porque justamente lo que quieres es localizar para que se active el pectoral. El hombro, si, si te duele, si el hombro eh, está trabajando, tú no estás bien colocado en, en, la, en la silla, en el asiento. Ahora, okay. otro ejercicio es... Ese, eh, sería un ese sería un set, Adrián, para nosotros comentarios. Un, los que nos están un set, por ejemplo. Y, ya, Exactamente. Ese sería uno. Y la combinación adecuada para ese set, por ejemplo. O sea, si, vas a, entrenar, si vas a entrenar cuerpo completo. Lo que puedes Ajá. hacer de ahí es peso muerto, también un set de 10 a 12 repeticiones, porque en el peso muerto, que activas? Activas muslos, ¿verdad? Los cuádriceps, activas glúteos, pero incluso también Por... activas el abdomen, ¿verdad? Activas a mí me encanta ese músculos. ejercicio. Es uno de mis ejercicios preferidos, peso muerto. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí puedes hacer ejercicios un poco más enfocados en bíceps, en tríceps, como el bicep curl, ¿verdad? o los ejercicios en tríceps que a mí más me gustan hacer, de hecho son en las barras que te, que te alzas tú mismo tu propio peso. Pero eso ya es un ejercicio un poco más para intermedios, porque necesitas primero crear esa fuerza para poder levantar tu peso corporal. Si eres principiante, lo que tienes que comenzar son con las, con las mancuernas, ¿okay? y puedes colocar la mancuerna arriba de tu cabeza, levantar el brazo, Verdad y así estás trabajando una de las cabezas del tríceps porque son tres cabezas por eso tríceps y, y eso es una una rutina de gimnasio por ejemplo por ejemplo yo quiero para tomar nota no porque me parece interesantísimo lo que está diciendo Adrián Yepes eh, si tu objetivo recapitulando es realmente estás yendo al gimnasio pero quieres quemar grasa corporal Adrián Yepes está recomendando hacer dos ejercicios que eh, utilicen poco más y todo el cuerpo que actives todo el cuerpo. Ya hablo un ejemplo que se trata de hacer el... el o sea, dos, el, ejercicios, el, dos ejercicios por grupo muscular. Por grupo muscular, para. correcto. Exactamente. Y eso probablemente, si tienes un, desca, un descanso de uno o dos minutos entre sets, la rutina no va a durar más de 45, máximo 60 minutos. Y ya. una pregunta, Adrián, para las personas que nos, es, que nos están escuchando, y así como decía Pepe Viche y, y, y pues quieren tomar nota de esto para, para comenzarlo a hacer pero son principiantes, como el caso que dijiste al principio, por ejemplo, que lo hacen en su casa con las bandas, ¿tú qué frecuencia le recomiendas diaria? o sea, que o sea, ¿qué, ¿qué frecuencia semanal? tres veces a la semana? cuatro ¿5? ¿10 sí, a la sí, semana? Sí son, sí, son principiantes entre tres a cuatro veces a la semana pero que se mantengan activos también con cardio aunque sea cardio ligero nada muy intenso, caminar Caminar. Caminar, hacer bicicleta, algo así. Y luego Sí, y después de unas semanas haces cardio hit, en el que varías la intensidad, caminas, corras, caminas, corras, caminas, corras. Y conforme vas tomando más resistencia, los periodos de correr, de, de intensidad, van incrementando también. Lo ideal sería, por ejemplo, para principiantes, tres a cuatro veces por semana en el gimnasio, puedes acompañar de 10 a 15 minutos de cardio y los días que no vas al gimnasio haces 30 minutos a 40 minutos de, de cardio. ¿Y qué, qué piensas tú de saltar la cuerda? Que es algo tan fácil de ah, tener cualquiera es, en su casa. Es, es excelente, es excelente. Pero eh, algo gracioso que, que he visto, bueno, sí, totalmente. Pero algo gracioso que he visto es que se come los músculos de las pantorrillas. ¿En serio? Ajá, ajá. Es, es como que pierden peso, bajan de peso y todo pero las pantorrillas se hacen se hacen bien pequeñas no no no es un ejercicio que crea hipertrofia muscular y Ni porque, forma porque, porque, porque usual porque usualmente sí puede formar lo, los cuádriceps, de hecho sí eso sí ah, lo he visto sí. yeah. pero es un ejercicio que alguien con obesidad no debería hacer por ejemplo porque va a crear mucho impacto en las rodillas es, esa también es otra cosa cuánto estás pesando influye en el tipo de ejercicio que puedes hacer, porque no quieres, no quieres le lesionarte las rodillas. O sea, una vez que comienzas y te lesionas, ya te queda un, un pequeño trauma y una mala experiencia. Pero Ahora, para las personas que nos escuchan y que, por ejemplo, dicen, ay, ya que comencé a hacer ejercicios y me duele el cuerpo, eso no quiere decir que están lesionados, simplemente hay un dolor que es normal. Hay, un, hay cierto dolor que es normal, pero cuando ya te duele todo el cuerpo y no puedes ni moverte es porque te excediste y, y eso sí ha pasado un montón de veces a personas que vienen a consulta con nosotros porque todavía hay entrenadores que no están actualizados como Roberto Grande que, ya, que, que se sabe que no tienes que hacer pedazos al cuerpo en, en, en, el, en, el, en el, la rutina sino que tienes que romper suficiente fibra muscular con el estímulo adecuado y la otra es, no siempre va a doler el cuerpo después de hacer ejercicio. Y eso no quiere decir que el ejercicio no funcione. ¿A ti te duele siempre el cuerpo después de hacer ejercicio? A mí no, a mí no. Y Me he dejado pensando, puro. ¿será que no funciona o qué? No, no, no, no, no para nada. Está, está muy... Oh, mírate, <ríe> sí funciona. Yeah, it, no, <ríe> es, es un mito que tiene que dolerte el cuerpo. Ahora, Ahora si te duele a... el cuerpo, hay ciertas cosas también que puedo recomendar, por cierto que son buenísimas para ese dolor de cuerpo, que no sean aspirinas, uh, porque eso bloquea un poco la hipertrofia muscular. Una, una vez leí un estudio sobre eso, que si tomas aspirina después de hacer ejercicio para el dolor, bloqueas un poco la señal de hipertrofia, o sea, de crecimiento del músculo. Perdiste ese esfuerzo que hiciste, por así decirlo, por querer aliviar el dolor. O sea, qué terrible, no tenía idea de eso. Claro, no, no, no es que perdiste todo el esfuerzo, ¿no? pero sí se redujo. A ver, yo no es que discrepo lo que acaba de decir Adrián, pero yo sí eh, he, he comprobado un poco, no solamente a nivel personal, sino que obviamente con, con gente que, que tiene mucha experiencia, no siempre, efectivamente, hay concuerdo, no siempre te tiene que doler el cuerpo. Pero lo que sí dicen los expertos es, por lo menos al día siguiente, tienes que tener la sensación de esa vaina que hiciste el día ayer. Porque si realmente es nula, a lo mejor no rompiste, no significa que no haya hecho nada, pero no rompiste ni un poquito de fibra muscular, por, lo, uh -huh. por eso es que no lo estás sintiendo. Otra cosa es el agotamiento y el estrés que te causa en el músculo, lo cual a ti te hace sentir, pero derrotado al día siguiente, pero que está. Probablemente eso ya es exceso. Y ahí es cuando dicen que tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo y decir, hoy no entreno, no pasa nada por un día de descanso pero tu cuerpo te lo está pidiendo. Al, probablemente ahí sí te excediste en ejercicio. Pero a mí personalmente, Adrián, a mí sí me gusta que si un día voy a trabajar pecho y tríceps, tal como tú has dado el ejemplo, al día siguiente, no me pero que siento que está inflamado por el ejercicio que hice el día anterior. ¿Me explico? E ese por pero lo es, menos es, una pero es, una, es, me es me un... Daño. ¿Es una sensación o es dolor? No, no, no es una sensación. Claro, porque eso sí, sí tengo. O sea, yo cuando entreno, me hablando pasa que subo las escaleras y, y siento una sensación como de tensión, como que hay algo que hago que me acuerdo claro, que el día o sea, anterior pero... hice ese ejercicio. Estamos hablando de dos cosas diferentes, porque tener esa sensación y tener el dolor al punto de que tienes que tomarte aspirina es, es otra cosa. Pero en todo claro. caso, si es que llega a pasar, hay una recomendación que me gusta hacer a mí que es cúrcuma y omega-3, porque son antiinflamatorios naturales. Y lo ideal es que no te tomes justo después de hacer ejercicio, porque parte del crecimiento del músculo y la adaptación del músculo es esa inflamación eh, que viene del momento. Entonces no la quieres parar, ¿verdad? Lo que quieres hacer es después de unas tres o cuatro horas tomarte cúrcuma con omega-3, para que te duela muchísimo menos para que, porque hay este efecto analgésico y antiinflamatorio. Adrián, ¿y ese cúrcuma que te la tomas en una pastilla o es un té que haces con cúrcuma? ¿Cómo, cómo o sea, la, la tomas? Va, va, va a ser mucho más eficaz para las personas que, no, no, que nos están escuchando y no nos están viendo. Estoy mostrando aquí una, un frasco uh, de fras lo que se llama curcumina. Ya, yeah, yeah. el, el turmeric o, o cúrcuma es el... Se me fue el nombre. Bueno, Pero lo es, tomas en la cápsula. Claro, yo tomo la cápsula porque la cápsula tiene el compuesto eh, puro, entonces es más efectivo. Pero si no lo tienes... ¿Y el omega 3? Si no lo ¿Y el, tienes, omega 3? Y el omega 3 también, en cápsulas, de 2 a, de 2 a 3 gramos. Yeah, y, y los tomas los dos juntos. Ahora, si no tienes la curcumina y tienes el, la cúrcuma que quieres hacerte, también ayuda. No ayuda al mismo nivel, pero ayuda. El omega-3 sí lo tenemos. y si tenemos omega-3 de krill, de aceite de krill, que es mejor que el de aceite de pescado, por cierto, en planeta.es lo pueden encontrar. Adrián, eh, solamente para el final eh, comentarte dos cosas. Eh, la primera, eh, que tuve cerca de 16 mensajes, y los tengo por si acaso registrados, no los he borrado, sobre eh, la famosa máquina que se está saliendo de bodega dentro de poco para poderse hacer un examen de 3D. Lo que te quería comentar, hay mucha gente que está muy interesada en hacerse dicho examen y poder ver su cuerpo en 3D para poder decir, aquí tengo que atacar y tal. Entonces, sí me gustaría que demos un mensaje de cómo está ese tema. Y la otra, eh, antes de terminar, es uh -huh. comentarte que he tenido muchas sugerencias de tema sobre el descanso. Y la verdad que nunca hablamos de todas las actividades nutricionales, de, ahora físicas, pero nunca hablamos de la importancia del descanso, así que me gustaría que estemos preparados para, para la siguiente entrega, de hablar de los beneficios, técnicamente hablando, de los beneficios que tiene el descanso. Perfecto, sí, ¿Sí? es un tema súper interesante de eso, y con respecto a lo de la máquina, probablemente en un par de semanas ya está listo, y cuando esté listo deberíamos hacer un anuncio para darles algún tipo de descuento a los radioescuchas, y a los seguidores de, de YouTube que, que nos vean. Muy bien parece buenísimo. ¿Podríamos incluir en ese próximo programa el descanso y algo a la respiración? La otra vez escuché hablar, Adrián, comentar con Claudio Garte, que la tuvimos, y hablaron de lo importante que era la respiración. ¿Tú crees que podríamos combinar en un siguiente programa ese, esos dos temas? Sí, porque tiene mucha, tiene mucha relación para las personas que tienen estrés, ansiedad, la respiración es una excelente forma de activar el sistema nervioso parasimpático para realmente poder ayudarte a, a descansar. Benísimo. Buenísimo. A todas las personas que nos acompañaron, eh, agradecerles.